Así yo lo sé muy bien. Pero, ¿cómo le hago para no pensar? Que ser feliz con vos se me ha negado. Perderte a ti ha sido demasiado. Lo cotidiano tiende a sofocar. Quiero evitar. Que ser feliz con vos se me ha negado. Perderte a ti ha sido demasiado. ¿Dónde estás sonriendo? Oh. fotografías para recordar. Dame un mensaje, una señal. Me molesté. Segundo todo terminó. No soy culpable, pero así es como me siento yo. Haría todo por estar contigo en cualquier lugar. Memorias que se dan la pared sí, mamá, pero... Me debe ver Las fotos donde está sonriéndome Fotografías oh. para recordar Dame un mensaje, una señal